Apenas se ha hecho en proyectos de inversión 387 millones de bolivianos. ¿Sí? De los 1.576 millones de bolivianos que el departamento de Tarija, que la gobernación de Tarija ha recibido en esos mismos seis meses. Aquí lo que queda claro es que algo está mal. Los datos muestran que en el 2015 la gobernación de Tarija fue la última en ejecución presupuestaria, alcanzando solo el 66%, y en proyectos de inversión el panorama no cambia, pues es la última con el 61%, lo que demuestra una mala administración por parte de la gobernación. En la gestión, en los primeros seis meses de esta gestión, la gobernación de Tarija ha gastado más de 500 millones de bolivianos en gasto corriente, y solamente ha invertido 300 millones en gastos de inversión. La gobernación de Tarija, a través de sus autoridades, insiste en que no cuentan con recursos suficientes. Sin embargo, en la explicación que realizó el ministro de Economía en la ciudad de Tarija, da cuenta que el gobierno departamental tiene en sus cuentas más de 427 millones de bolivianos para la ejecución de varios proyectos. No se está dando continuidad a los proyectos, no se están concluyendo los proyectos que tiene el departamento.